Una de esas voces que, que sigo escuchando, ¿no? cuando quiero, cuando deseo, es Armando Vega Gil, eh, que es mi camarada y se le recordará siempre, ¿no? hasta el fin de nuestros días. Un desafortunado hecho que acabó con su vida y con la historia musical de Botellita de Jerez, decidió terminar con su vida. Colgado de un árbol en las inmediaciones de su casa Y entre muchas andanzas y recuerdos, locuras y luchas El más mastuerzo destaca La ventana y el umbral Una canción que le compuso a su amigo, a su brother del grupo Armando Vega Gil Descanse en paz Armando Vega Gil, pero que viva por siempre La botellita de paz es la ruta que tomó Armando para salir con un banquito, no sé, el cual es bastante fuerte, ¿no? Estamos aquí en la casa de Armando Vegajil. Bueno, para mí será siempre su casa. Durante muchos años vivido vivió pariente número 12. En esa ventana era la estancia, la sala. En esa otra era su estudio. Su estudio. Y bueno, yo no había, había tenido la oportunidad de venir, quizá por una especie de, no sé, una especie de también de luto de mí mismo. De, de, de, Exactamente, ya. Así como el. el no querer el ver YouTube. dónde, cómo, ah. etc. Y pues esto. Justo ahora pensando en esa ruta en que Armando toma su decisión, ¿eh? vamos a hacer donde eh, el carnalito pues, se quitó la vida. ¿eh? Pero sabes que ya valió madres, o sea, aunque, aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me, me hicieron polvo, ya no tengo, no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor. Que Aparte, la mayoría de las cosas que hago son para niños ¿no? y adolescentes, entonces no pues voy a quedar sin trabajo. colgados de las barbas de Dios, yo con la pasión, él con las tormentas, así decía, hazme una canción que diga que estuvimos colgados de las barbas de Dios, tú con la pasión, yo con las tormentas, pues descanse en paz. O que no descanse en paz, allá en la nube. Ahí está en la nube también. En sus libros. En nuestro corazón. Descanse en paz, Armando Vega Gil. Pero viva por siempre la botellita de Jerez. Porque todo demás ya lo tienen. ¡Qué maravilla que tú puedes viajar! ¿Cuántos años tienes? 11. ¡Mira tu Gracias. Pues vamos a, al Panteón, mi carnal. Vamos a, a hacerle una visita a mi carnalito, Armando Vega rueda, eh, como se dice popularmente, en paz descanse. Eh, hace pues ya más de un año que ahora sí que lo enterramos eh, y lo extrañamos por supuesto, lo recordamos todo el tiempo, sus enseñanzas, etcétera, Como un buen hermano, ¿no? como, un, como un maestro. ser humano, chido, chingón como un rebelde Dame la mano carnal, hay un chorrito de luz aquí Ven conmigo a darte un trago, estoy muy cerca de ti Dando de vuelta redondo en el agujero de al lado en sí mismado, chupándome un dedo buscando un pezón como tú Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno una ojiva nuclear, un deyabú con amnesia, rota virus, petulante, un callejón sin salida. Así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. pataleo. Este es un balón de fumadores. No hay que abrocharse los cinturones, que en el mundo del dinero la verdad y la mierda son gratis y cada quien se suicida como le canta el culo o grita patria y vida en solo, enfao como va, me doy la cabeza pero aguanto lo que falta entre la ventana y el umbral está la mar del odio y el olvido hileras de colmillos entierran sus filos no hagan olas camaradas que aquí es más allá de la chingada los tiburones no se andan con mamadas y pataleo pataleo pataleo pataleo y pataleo pataleo pataleo pataleo, pataleo. dame la mano carnal te advierto ya no hay ya ni puerto pero qué chido, no estamos muertos Aún recuerdas nuestra canción De donde estamos colgados No son las barbas de Dios Es el fundillo del mundo Y Dios no existe Pero como estorba Entre la ventana y el umbral Hay un rincón cerca del cielo también Quiero decir Quiero decir a ras de suelo Barrio Bravo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 en sí mismo, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. año y cacho de tu muerte carnal El más tuerzo destaca una canción que compuso a su amigo, a su brother del grupo, el bajista Armando Vega Gil, cuyo apodo, el cucurucucu, dicho sea de paso, aludía a aquella canción ranchera que dice que por las noches nomás se le iba en puro llorar. No sé, imaginándose el futuro a propuesto de platicando con los muertos. Hoy platiqué con este, este muerto que es mi canal en el Y fue bonito, fue emotivo, fue chingón, digamos, chingónométrico Chingonométrico es una medida de profundidad, altura, sensibilidad, calor, todo. Tantas veces.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 mas no hay nada que temer. En esta celebración ellos vienen a comer y tú eres el anfitrión. Queremos que el mundo sepa que la muerte es divertida, que es parte de nuestra vida, que de eso ni duda quepa. Ellos siempre vivirán corazones y agendas, y esta noche volverán con su foto en las ofrendas.